Muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña en este su programa Radiando en Cana. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario. En verdad, bienvenidos a su programa número 30. 30 llevamos ya, y último del año. Este es nuestro último programa de transmisiones de, de este año, de este 2020, de este pandémico año. Lleno de cierres, de pérdidas, de todo, de enfermedades, de angustia <risa> Y de todo lo que pues toda la gente... Hoy, Conoce y ya nos dimos cuenta que no es de Coto eh, Bueno, bienvenidos a su programa de Radio en Encana eh, Pues nada más, este programa prácticamente es para agradecer Que nos haya acompañado durante todo este Pues toda esta pandemia, todo, todo el 2020 Porque empezamos a transmitir a partir de marzo Es nuestro programa número 30 eh, De verdad, este no pensamos, no pensé o no creíamos Que podíamos llegar a hacer 30 programas de radio bueno, de transmisión o de radio, sí, un programa de radio, este, pero aquí estamos. De verdad, muchísimas gracias por, por su apoyo, eh, por sus comentarios, por sus críticas. Ya se me cayó el libro que iba a anunciar ahorita. <risa> este, es el pinche perro. Eh. Es el pinche perro, miren. Ahorita, ahorita le voy a hacer el, el, el anuncio, pero no le digo, le presento el pinche perro. Pinche perro te presento a la gente. No, pero agradecerle a toda la gente que nos acompañó, que nos mandó sus críticas, sus comentarios, que nos hizo sus preguntas, de verdad, este, muchas preguntas morbosas, digo, muy interesantes, eh, y pues aquí estamos y no nos vamos, muchísimas gracias a todos, eh, pero de verdad en especial quiero agradecer a todo el equipo de, de trabajo, de de difusión del Foro Shakespeare, de Centro Cultural Autogestivo el 77 y de toda la compañía de teatro penitenciario eh, por hacer posible este programa a las personas involucradas. No voy a decir nombres, eh, pues ya mencioné todo, ese, <risa> todo el paquete eh, para que nadie se sienta, nadie se sienta ofendido. No, a mí me olvidaste. No, de verdad, a muchas gracias a todas. Hablo en plural porque, son, son, porque también hay, hay damitas y pues hay que... Hablar así, mi mi últimas me vale, me vale gorro, quiero hablar así que... <risa> no, eh, Muchas gracias a todas De verdad, muchas gracias a todas por su trabajo Por su esfuerzo, por su dedicación eh, Por su entrega Por estar Picándonos el Y al, ayer luego le platico eh, Muchísimas gracias Muchas gracias Sí, las voy a nombrar, muchas gracias a Isis A Moma, a Richard A todo el equipo de difusión A Valeria a mi compañero Ismael, a todo el equipo del Foro Shakespeare, a toda la compañía, al Sencillo, al Cándido, al Cucharas, a Sergio Parada, a, Santi, a, no, a Santillán ya no, bueno sí también a Santillán por su trabajo, al Mimo por su chamba, a, a, a Padilla, a toda la gente, a todas las autoridades, a toda la, a toda la gente del sistema penitenciario en verdad, muchísimas gracias, muchas gracias por, por seguir creyendo. Eh, en nuestro trabajo, en, nuestro, en este proyecto, eh, que llevamos trabajando 12 años, ya en febrero, el 9 de febrero hacemos 12 años trabajando de la mano, en compañía de, de, la, de la subsecretaria del sistema penitenciario, en verdad, muchísimas gracias, eh, a licenciado a la maestra Isabel, el profesor René, y a toda la gente, a toda la gente del maestro Fernando, el licenciado Fernando, y a toda la gente que hace posible, pues... Nuestras actividades allá adentro, de verdad, muchísimas gracias al ingeniero de la penitenciaría, a la jefa de culturales, a toda la población en general, a toda la visita que siempre nos nos pues nos va, nos iba, ahora sí que la visita nos iba a visitar al auditorio para ver nuestro, nuestros montajes. De verdad, muchísimas gracias a todos, a todos, a todos. Eh, y a toda la gente que asistió al 77 a ver nuestros montajes, nuestras obras, a todos nuestros colaboradores, a todas nuestras directoras, de verdad, muchísimas gracias. Eh, pues ya nos estaremos en alguna ocasión cuando esto, esto nos lo permita Nos estaremos reuniendo para, pues por qué no, echar humo y chingarse una chela Una copita, un mezcalito, también ahorita le voy a hacer el anuncio, no, vez no me voy este, En el Centro Cultural del 67 estamos, estamos este, esperando a que esto se... Tenemos fe de que todos entendamos y pues salir adelante de esto Y ahora sí le voy a hacer el anuncio, miren, se me había caído el pinche perro, aquí lo tengo ¿Eh? Lo, tenemos en, lo tenemos a la venta, de verdad, si ¿Es quiere usted regalar algo, algo diferente Te voy a regalar en la cárcel, le dice usted, ¿no? te, te traje un regalo de canero así Te voy a decir, no mames eso, ¿qué es? Pues mire, es la, la fachada de la penitenciaria Santa Marta Catitla Aquí vienen las esposas, las bardas, la torre ¿no? Y tiene con, mucho contenido, de verdad, tiene este dibujos, tiene textos, tiene fotos de la compañía este cuesta 300 pesos. Si usted lo quiere, ahora todo es conmigo. No, 300 pesos, lo hacemos llegar a su casa. O más, más bien yo se lo llevo, yo soy el que me encarga de los, como de las entregas. ¿no? Eh, de verdad, de verdad, Este, nada más tenemos este. Tenemos este. Mentes en Fuga, pero me y quise anunciar este. Aquí, tapando el disqueloyo de del techo de, en el temblor. No, pero aquí está, de verdad. este. Lo, lo, lo invitamos a que conozca nuestro trabajo también por medio de... Del pinche perro. Si usted quiere más información, estamos en el Face, como compañía de teatro penitenciario, en el Twitter, arroba teatro Penny Nuestro correo para boletos, para funciones especiales, conferencias, dudas, mentadas de madre, compras, es teatro y prisión arroba foro .com. Y como siempre les digo, eh, pues si tiene tele, pues apague y llegar un libro. Este fue su, su último programa del año de Radiando en Cana, el número 30. Mi nombre es Javier Cruz. Integrante de la compañía de Teatro Penitenciario, me despido sin antes decirle ánimo de delincuencia. Venga.